Eh, profesor, ¿se ve? ¿se escucha bien? Sí Bueno profesor, eh, compañero bueno, Buenas noches, mi nombre es Carlos Serrano eh, Un amigo para ustedes En esta última clase me ha tocado exponer, eh, Igual que otros compañeros eh, Lamentablemente no me conseguido en tiempos Es eh, por eso es que he pedido autorización Al profesor para poder explayarme solo en este trabajo Ya lo presenté entonces, voy a empezar algo sencillo, algo simple y también espero alguna retroalimentación de parte de ustedes. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Eh, el tema en sí es la separación de poderes. Entonces, antes de, la separación, antes de hablar de la separación de poderes, debemos saber que el Estado es unitario, el Estado es uno solo. Solamente se separa o se, se menciona que se separa con la idea de ver qué funciones se desempeñan. Tenemos una separación horizontal que vienen a ser los poderes del Estado, no, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. También hay una, hay una separación vertical, que viene a ser el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Sí, esa es una también de las clases que hemos visto anteriormente en las diapositivas del docente. Para empezar el tema, tenemos que hablar un poco de la, de la antigua Grecia, donde normalmente estaban los, los grandes filósofos, ¿no? Es de entre los tres más conocidos para mi persona es Sócrates, Platón y Aristóteles. Eh, en sí, lo que yo voy a hablar así eh, efímeramente de, de Platón, voy a enfocarme un poco más de Aristóteles. Eh, cual, cual, bueno, sabemos que Aristóteles fue el más maestro de Platón, eh, pero el Platón era de alguna manera más, más idealista. Sin embargo, a Aristóteles es más realista. Muchas veces nosotros en nuestro día a día, a veces, tal vez en nuestra adolescencia, nos preguntaban, ¿no? ¿Cuál es tu amor platónico? ¿Quién es tu amor platónico? ¿Quién es tu amor ideal? Entonces, a veces describimos a una persona, ¿no? Ideal, ¿no? Que era para nosotros. Entonces, más o menos ese, ese es el concepto de Platón, ¿no? El idealismo. Sin embargo, Aristóteles era más empirista, era más, más realista, donde mencionaba que... Lo que conocemos, primero, eh, todo es a través de los sentidos. No hay nada que llega a nuestra cabeza si no, se, si no es por nuestros sentidos. Eh, tiene una procedencia, Platón, de un método deductivo, sin embargo, Aristóteles tiene un método inductivo. No Va de lo general a lo específico y lo específico a lo general. Eh, Aristóteles fundó el liceo, mientras eh, Platón fundó la academia. Y bueno, Aristóteles, en ¿qué quiere decir en Era discusión para llegar a una verdad. Sin embargo, eh, pri, eh, lo que primó para Aristóteles fue buscar las causas no de la física, la metafísica. Entonces, más o menos esa es una descripción de estos dos grandes pensadores. Entonces, voy a hablar un poco de Aristóteles. Aristóteles nos decía que nosotros, los seres humanos, somos animales políticos, animales sociales, que de alguna manera nos, nos eh, buscamos entre nosotros para hacer una sociedad. Podemos ver así las, las abejas, podemos ver los elefantes y otro tipo de animales. Entonces, entonces pero hay de algo que nos separa de ellos, que Aristóteles le llama locus. Este locus quiere decir que nosotros somos pensantes, somos racionales. Y también tenemos el don de comunicarnos. Entonces, gracias a eso, Locus, somos diferentes con los animales. Entonces, Aristóteles le decía, gracias a eso, nosotros podemos vivir y buscamos una meta, que es la familia. Queremos vivir en familia. Cuando ya tenemos una familia, desarrollamos una tribu y una aldea. Entonces, desarrollamos recién una polis, donde de alguna manera eh, está como, se está desarrollando una sociedad. Dentro de esta sociedad hay un legislador. ...que debe poner orden, debe de alguna manera poner la pauta necesaria para que todos vivan en una armonía. Entonces, hablaba de una teoría y una práctica. Y eso es real, porque actualmente, si alguien de nosotros eh, busca algún tipo de trabajo, alguna, alguna manera de, de vincularse... Eh, ...siempre hay una teoría y una práctica. Y eso también lo decía eh, Platón. Pero sin embargo... Aristóteles lo dio más importancia a la práctica, a la teoría, a, perdón, a la, al empirismo. ¿Por qué la diferencia entre Platón y Aristóteles? La diferencia es porque Aristóteles fue preceptor. Preceptor es aquel cuidador y fue un cuidador nada más ni nada menos de Alejandro Magno. Entonces, él acompañó a Alejandro Magno a todas sus conquistas. Entonces, él vio más o menos cómo era este legislador, cómo es, de alguna manera impartía justicia a través de alguna manera, eh, focalizado en la práctica, ¿no? Entonces Aristóteles mencionaba que para que las personas vivan en paz, en armonía, hay diferentes tipos de gobierno. Hablaba de las formas puras, que es la primera de columnas, y de las formas impuras. Cuando son formas puras, puede ser la monarquía, aristocracia y la república. ¿Por qué hay formas puras? Porque está orientado al ciudadano. Cuando está orientado al ciudadano son formas puras. Sin embargo, cuando está orientado a sí mismo son formas impuras. La tiranía, lo, o la oligarquía y la demagogia. En el siguiente cuadro lo defino mejor. A ver. Eh, horizontal. Estaba interesado hacia el ciudadano, hacia la población, hacia la mayoría. Cuando es república, está orientado el interés común para la mayoría. Cuando es un individuo, bueno, en la aristocracia sabemos que es un grupo humano selecto, que de alguna manera se diferencia de los por algún tipo de capacidad, es por eso que traigo tres ejemplos del Congreso Por ejemplo, aquí, un, un congresista de Ucayali menciona que hay que hacer una ley, dice ley que crea registro nacional de molinteros tradicionales del Perú. Mire, no estoy en, eh, en pero Ucayali, este congresista, tiene que hacer ley. Esa, que, que, de alguna manera más importante que nos están de alguna manera debilitando como como nación y otro que sí me llamó la atención bastante es la ley que modifica el sistema de pago de devengado para el impuesto de la renta esta ley le está impulsando una persona que vive en Ucayali perdón en, en el en Huancavelica no puede ser posible que en lugar Huancavelica es uno de los de las provincias de los departamentos más pobres y se esté impulsando eh, de alguna manera temas que no tienen que beneficiar o beneficiar muy poco a su población. Ya Montesquieu decía, hay que hacer leyes que las leyes beneficien directamente a la población. Es por eso que se escoge el Congreso, que ya vamos a hablar de eso, que es representativo. ¿Pero me está representando a través de estas leyes? Dejo la pregunta. Es por eso que decía, hay que diferenciar entre la ley legislativa y la Entonces habló la ley de la libertad política, la discusión de poderes. Bueno, aquí voy a, de alguna manera, hablo un poco de los poderes del Estado, que voy a pasar un poco, y voy a tratar de ser un poco, poco de síntesis eh, en el Poder Judicial. Bueno, sabemos que el Poder Judicial tiene una Corte Suprema, Corte Superior, o salas superiores y juegas especializados, ¿no? Y juzgado de paz. Voy a llegar al organigrama Miren, si nosotros, el día de mañana, perdón, mañana es sábado, el día de lunes, se nos ocurre ir a la, al Palacio de Justicia, ¿sí? vamos a encontrar que el, dentro del Palacio de Justicia, la presidenta tiene encarna tres tres cargos. encarga eh, encar, Encarna ser consejo eh, presidente del, del Consejo Ejecutivo, encarna ser presidente del Poder Judicial y encarna ser presidente de la Corte Suprema. Tiene tres encargos. Tanto es así que cuando tú vas y ves a la presidenta al ala a la, a la derecha del Poder ju Judicial, tú vas a ver que tiene su oficina en esa ala y en ese momento es jefa o perdón, presidente de la Corte Suprema. Pero sin embargo, otro día que vas y le vas a ver de repente al lado izquierda, vas a, vas a ser en ese momento, va a ser presidente del, del Consejo Ejecutivo. Es decir, que de alguna manera su organigrama se más separado según... Cómo ellos se están diferenciando en estos momentos también en el Poder Judicial. ¿no? Esos son los tres cargos que está demandando ahorita la, la presidenta. ¿no? ¿Cómo se organiza? Como les decía, ahorita actualmente tiene nueve salas problemas. Esto lo he sacado según su, su página web. Tiene 218 salas superiores. Tiene juzgados especializados, 1,561. Tiene letrado 626. Tiene juzgado de paz. Ya no es juzgado de paz, no letrado. Eso y ese término ya lo han dejado de lado, por si acaso, ¿no? Solamente juzgado de paz. 5.830. ¿no? Es un órgano en el cual, aparte de la organización, ve todo lo que es parte también administrativa y cómo se va organizando. establece que el presidente de la república puede ser vacado no bueno muerte del presidente su permanencia su permanencia las casas con del este es un tema basado bastante... en el pueblo es irrenunciable pero entonces tuvo un mal, en la cual tuvo que renunciar. Entonces, si no fuese renunciable, él con su enfermedad tendría que eh, precedir. Pero en este caso, por esta jurisprudencia, se dice que si el Congreso acepta la renuncia a pesar que sea elegido eh, en votación de alguna manera puede ser eh, dejado de ser presidente. ¿no? También puede ser por salir del territorio o de alguna manera puede salir del territorio, pero no vuelve en el tiempo establecido. O de repente pide permiso para ir a un lugar determinado y aparece en otro lugar. Bueno, también por la institución que de alguna manera ya hemos discutido. Pues el artículo esto 114 dice que el ejercicio del presidente de la República se suspende. Claro, incapacidad temporal. Eh, Vizcarra, incapacidad, fue, si no me equivoco, Vizcarra, ¿no? Eh, ¿A quién designar el presidente del Poder Judicial? Si los tres poderes son iguales, pero no el presidente del Congreso. Eh, no preside llaman a elecciones entonces es algo polémico no entonces podría se podría revisar tal vez el presidente del, de la corte suprema podría presidir el, el país bueno el poder legislativo sabemos que representa legisla fiscaliza y hace un control político no sí. muchas gracias profesor muchas gracias compañeros si tienen alguna pregunta estoy ya no contestar muchas gracias <coughs> Bueno, eh, agradecerte cerrando, por favor. Me, uh, por lo interno me vas a pasar quienes, quienes no participaron en tu grupo ya para colocarle su, su respectiva nota. Sí, todos ya. son participantes, están en el otro grupo, lo Hemos abierto yo solo y ahorita el señor eh, compañero Valencia va a exponer su Ya, conforme. ¿Alguna sí. pregunta? Antes de pasar al segundo, a la segunda posición. A ver, Salazar, escucho. Buenas noches a todas muchas compañeras. Felicitar al grupo por su posición. Buenas. buena. Una pregunta de esencia, más con respeto antes de compañero... Eh, debemos, señalar, debemos señalar que siempre existen, de alguna manera, las leyes naturales. Y las leyes... Eh, lo que de alguna manera Montesquieu quiso hablar sobre las leyes positivas, hizo un preámbulo primero sobre las leyes naturales. En la cuarta ley natural mencionó vivir en sociedad. Y es cierto, vivimos en sociedad. Sabemos que, lo, que los recursos son escasos. Todos no sabemos nosotros. Para llegar a una meta necesitamos empujar todos, pero no todos del mismo lugar. Probablemente uno debe manejar, otro debe buscar el combustible, otro buscar la llanta. Engr en, en, en, engranamos todo y hacemos una fuerza. Entonces, Montesquieu consideró que mencionó cuarta, la cuarta ley natural, que mencionó que, que todos buscamos de alguna manera vivir en sociedad. Pero cuando vivimos en sociedad, justamente están las riñas, las peleas, las disputas. Entonces, mencionó que debe haber, eh, mencionó que hay tres leyes positivas, como les mencionaba, ¿no? La, la que rige entre naciones, la que rige entre el poder eh, direccional con los ciudadanos y los que eh, rige entre los ciudadanos. Ahora, entre el poder direccional quiere decir los poderes del Estado contra el ciudadano. Tenemos tres poderes del Estado que de alguna manera se deben al, al ciudadano. Entonces, si hablamos del Congreso, justamente da ¿sí? mis ejemplos, decía, y Montesquieu también decía, ¿no? La, la, la, el legislador debe dar sus leyes según su idiosincrasia, según, su, según su, su cultura, según su medio ambiente. Entonces, justamente él mencionaba un ejemplo, decía, no puede, no puede ser posible donde escasee el agua, no se dé leyes sobre el agua que se esté dando, supuestamente, otro tipo de leyes. Yo tengo que hacer leyes para que mi comunidad tenga carretera. Yo tengo que hacer, sé que no tiene, de alguna manera, eh, no, no, de alguna manera tiene acceso a la salud. Yo tengo que buscar, como representante de ese lugar, tengo que hacer leyes para que tenga acceso a la salud. Entonces, Montesquieu habló sobre, de alguna de estas leyes positivas y que el Congreso debería tomar. De ser más sinceros y, si no sabe, buscar asesores que de alguna manera sepa y de alguna manera pueda eh, realmente ser representativos del lugar donde eh, fueron elegidos. Gracias, compañero. Gustavo Luján, rapidito, por favor, para que empiece el otro grupo. Sí, doctor. Este, quería enfocarme acerca de los ejemplos que ha dicho acerca de eso grupos como en micro y pequeños empresarios, ¿por qué cree que están mal esos proyectos que están enfocando? Gracias. Muchas gracias, compañera. Me, me hace me recalcar. Mire, lo que pasa, compañera, lo que pasa, compañera, eh, esas leyes cuando, o lo está impulsando un congresista de Huancabelica. Entonces, no digo que está mal la ley, pero como justamente estaba haciendo referencia a Montesquieu, uno hay que buscar de alguna manera las normas, las leyes que le beneficien a la mayoría de su sociedad. Mi pregunta, y la debo la de pregunta compañera, compañeros, es, ¿esta, ¿esta ley beneficia a la sociedad de Huancavelica? Huancavelica? se está muriendo de hambre, Huancavelica tiene otros necesidades. Que a SUNAT, con, de alguna manera con pagos a la SUNAT. Entonces, en Ucayali, de repente, hay otros tipos de necesidades. Es por Buenas noches, compañeros. a comenzar a... Valencia, ¿cuántos, cuántos han, han participado en tu grupo? Han participado seis de la vez, doctor. Menciono los nombres, Romero Debe Ramos, estar... Blan de Santos. Hablar de los poderes del Estado, y estar ve... poderes nosotros en nuestra investigación hemos visto que la separación de poderes es un principio por el cual se divide un estado de construyendo en, un, en unos pilares fundamentales esto de cualquier que la división de poderes responde no responde simplemente a una especialización de funciones sino a una necesidad de limitar el poder público para impedir un abuso. Es así que va. lo consideró el poder ejecutivo encargado de asuntos exteriores y de la seguridad. Entonces, haciendo un poco de historia, como ya mencionó las partidas, o que termine denegando esos tipos ideales. Es así que a medida del siglo XVII en los países de Europa y Estados Unidos, surge la corriente del liberalismo político como rebeldía a absolutismo monárquico, es en esta época es que se iba a concluir que el poder de un Estado no debe estar en manos de una sola autoridad, sino que es necesario que el poder se encuentre dividido en tres poderes. Es así que el Estado peruano, siguiendo esa concepción, está dividido en tres poderes específicos. Es cierto que el Perú es un gobierno unitario, representativo, descentralizado, que se organiza según sus principios en la separación de poderes. También es cierto que, como dijo mi compañero anteriormente, en su organigrama, tiene gobiernos autónomos e independientes, que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En este contexto de descentralización, el Perú se divide en regiones y gobiernos regionales y los cuales se constituye o se desarrolla según su ley orgánica, en este caso es la ley de gobiernos regionales y la ley de municipalidades que es la 27972. Entonces, en esa separación de poderes, tenemos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el ala que ejerce el Gobierno del Estado, formula, ejecuta políticas generales y está representado por el Presidente de la República, quien es quien representa a la Nación y al mismo tiempo es Jefe Supremo de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas. Este, esta figura de gobierno del presidente de la República es elegido democráticamente vía elecciones democráticas cada cinco años. Y para ser elegido presidente, la Constitución Política del Perú no plantea requisitos especiales más que ser de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar de todos sus derechos de sufragio. En este Poder Ejecutivo, también coexiste junto con el presidente el Consejo de Ministros. Este Consejo de Ministros está representado por el primer ministro o premier presidente del Consejo de Ministros, que es quien encabeza el gabinete y que conjuntamente con el presidente seleccionan a los 18 ministros que se encargarán de las 18 carteras en que se compone se componen los ministerios que tiene el estado peruano. aparte de los ministerios cada ministerio tiene sus organismos públicos, que ejecutan programas, acciones específicos, los cuales que de conformidad con la ley orgánica del poder ejecutivo, la ley 29.158, estos organismos públicos, estos organismos públicos eh, que son entidades centralizadas del poder ejecutivo Cuenta con personalidad jurídica, derecho público y tiene competencias de alcance nacional. Estos organismos están adscritos a un ministerio específico para su y para su creación, disolución, se deben hacer por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo y pueden ser estos dos tipos, organismos públicos ejecutores o organismos públicos especializados. Aparte de, de estos organismos públicos, también el Poder Ejecutivo tiene programas y proyectos especiales, los cuales también se crean por ley orgánica del Poder Ejecutivo. Estos programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica o implementar una política pública específica en el ámbito de su competencia. Solo por excepción, la creación de un programa conlleva a la formación de un órgano o una unidad orgánica que la reglamente. También tenemos que en el Poder Ejecutivo, anteriormente, contaba con empresas públicas, que muchas de ellas fueron privatizadas, y fueron ya eh, desprendidas del, del, del COVID, de la administración del Estado. Estas empresas en el Perú eh, eran reservadas para el sector solamente eh, del Estado. Sin embargo, que no siempre el sector privado estaba en la capacidad de evitar determinados servicios. Por eso el Estado asumía... Asumía... Esta, esta, esta administración o la prestación de esta revisión. Entre estas empresas tendríamos agrobanco, cofide, Serapan, Corpan, Banmat. ahora entramos al poder legislativo. El poder legislativo es el poder que hace las leyes en el Perú. Donde se, se trabaja el, el aspecto normativo que conduce el gobierno democrático de Perú reside en el Congreso de la República, el cual es un órgano constitucional del Estado peruano que ostenta representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser quienes fiscalizan y controlan la acción del gobierno. El Congreso en esta... Es momentos en esta época de la que estamos, está compuesto desde el año 1925 por 130 congresistas, los cuales son elegidos por la elección popular. Un, el compañero anterior eh, mencionó algo importante. En el tiempo de Vizcarra, cuando fue vacado, pues, asumió Medino y fue y... y y lo obligaron a renunciar, ¿por qué no sumió la presidenta del Poder Judicial? La pregunta es sencilla, porque la presidenta del Poder Judicial no es elegida por, por votación popular. Los congresistas y el presidente sí lo son. Por eso, para tener representación popular, que puede suceder al, al, al presidente, en este caso, es un congresista docente el cargo de presidente del congreso con relación al poder al poder judicial este esta ala del, del gobierno es la que se encarga de administrar la justicia en la ciudad tiene la facultad de hacer cumplir las leyes de modo que se resuelvan todos los litigios y así proteger los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir las obligaciones y responsabilidades innata de cada parte de la ciudad. Está encabezada por la Corte Suprema de Justicia, que ejerce las competencias. El, el Poder Judicial está compuesto por, como dijo ya mi Juzgado de Pasos, Corte Superior y la Corte Suprema de Justicia, cada una con sus competencias... interpretaciones que eh, haya obviado el órgano inferior. Asimismo, en el contexto de eh, la defensoría del pueblo, que es elegido su, su presidente con el Colegio de la República y tiene por objetivo proteger los derechos de los ciudadanos supervisar el cumplimiento de los deberes del Estado y la prestación de los servicios públicos. También tenemos la Contraloría General de la República. Excelente grado de controlar los bienes y servicios públicos del país. El Consejo Nacional de la Magistratura. Su función es mantener, supervisar y mejorar la justicia en el país, nombrar, ratificar, que destruye a los jueces la superintendencia de bancas seguros y AGP que es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero, el jurado nacional de elecciones que fiscaliza los procesos electorales y otorga las credenciales a la autoridades sectoral que se avecina el 2 de octubre donde en todo el Perú se elegirán a las autoridades regionales locales provinciales y distritales en todo el Perú. La OMPE, la Oficina Nacional.